Yo no sé ustedes, pero nuestro hermano y amigo, el senador de la República Dominicana, por Monseñor Noel, específicamente Bonado, ¿verdad? Héctor Acosta, el Torito. Como que no entiendo, las redes son buenas, pero señores, las redes no podemos estar todos eh, destilándolo, exponiéndolo y, y buscando sonido, como se dice. Miren ustedes lo que pasó con el Torito, señor director. La número 7, póngame ahí, hágame el favor. Miren ustedes, el torito tiró un tuit, tiró un tuit, mírenlo aquí, aquí señor director, porque usted sabe que, ahí miren. Le tiró un tuit a la directora del plan social, a doña Yadira Enrique, donde dice el torito. Entonces, para la señora Yadira Enrique, directora del plan social, la provincia Monseñor Noel no existe. Pues el lunes nos vemos por allá para llevarle un mapa y enseñarle dónde queda, refiriéndose a dónde queda a Bonao o Monseñor Noé. A lo que Yadir Enrique, directora del Plan Social, le responde muy finamente, ¿eh? muy fina señora, querido doctor y distinguido senador, qué lamentable es que coloque un tuit mediático e insensato de lo que pudo ser perfectamente una llamada. Qué triste es verle quejar y reprochar sin, pre, sin primero cuestionar. Pero no me enfocaré en el método del mensajero, sino en el mensaje. Continuamos, señor director. Junto al mapa, por favor, lleve los documentos que le hacen decir que para nosotros, la provincia, no existe pues de este lado sí lo estaremos esperando con documentos y audiovisuales que avalan nuestra labor en beneficio a Monseñor Noel y en especial a Bonao. Continúe, señor director. Parecería que usted no vive en la provincia para conocer el impacto del plan social en la misma y aparentemente tampoco indagó entre comunitarios, gobernación, oficina provincial ni fundaciones para conocer que nuestro trabajo en dicha zona asciende a 24.5 millones de pesos. Hay otra, señor director. Las puertas de mi oficina están abiertas como hace un año cuando los recibí y pusimos manos a la obra. Con gusto la esperamos con su mapa, no para que nos indique dónde está la provincia, porque... Como le, le podremos mostrar con papeles y acuses en mano, sabemos su ubicación. Esto lo hace Yadir Enrique, Ah, de, de, de, me faltó una. Más bien, gracias al alto trabajo realizado allí, podemos indicarle en detalle cada zona y rincones olvidados al que ha llegado la mano amiga del gobierno a través de la labor del plan social demostraremos además dónde y cómo y en qué se, eh, se ha invertido el dinero. ¿Hay otra? Bueno, Yadir Enrique, directora del Plan Social, eh, yo no la conozco, eh, no tengo el placer de conocerla, pero felicidades. Ahora bien, ahora bien, yo espero, atención mi hermano y mi amigo, Héctor Acosta el Torito, eh, uno de los eh, artistas, eh, más completo de la República Dominicana y en lo personal uno de mis artistas preferidos de que vaya a la oficina y demuestre porque ella te está retando finamente Héctor Acosta senador de la República te está retando públicamente a que tú vayas a su oficina y ella mostrarte lo que se ha hecho en Bonao entonces vamos a ver quién tiene la razón quién tiene la razón si la señora, señora Yadira, directora del Plan Social, o las costas que, que, que vive en Bonao, Héctor Costa vive en Bonao, que vive en un avión viajando y, y se reparte entre el Senado y, y sus compromisos como artista, pero vamos a ver quién tiene la razón en Bonao, Héctor costa o la directora del Plan Social. ¿Usted, usted conoce a Bonao? Sí, sí ella conoce, con a Bonao? tanta seguridad en Twitter, tú sabes que públicamente este, yo creo que sí que es buena ¿no? de... nadie va a ponerse a decir en Twitter que tiene acuses recibos y demás audiovisuales no, no, y la, y sin monto, tenerlos en y mano monto además el ella aseguró exactamente con un monto específico la cantidad que se ha 24.5 millones de pesos ahora que, que, ella le había puesto, de ah, que yo le había puesto a, a ese tweet yo le había puesto un enlace ¿eh? de la dirección del plan social de la presidencia porque me imagino, es más, vamos a entrar ahí al enlace. Eh, eh, me ayudan allá en producción, a la paz. Digo, no tenemos a nuestro titulador ahí en planta, pero voy a buscar ahora en la pausa y voy a entrar a la página del plan social. Ahí debe de estar todo eso que ella dijo. Bueno, porque también yo ni le quito ni le pongo a la, a la, al reclamo de Héctor Acosta Costa Torito, ni le quito ni le pongo a las explicaciones que da la directora a, a, ahora, Enrique Eduardo, del Plan Social. A, hay que ver. Si sí, también el torito se basa en, como ha, ha pasado en muchas ocasiones, de que se dice un monto sobre algo y tú te quedas pensando en que si ese monto es real. Si sí, no, pues ya tiene acusaciones y vivir. Sí, pero, por, no, pero te digo solo, pensando, por ejemplo, como el torito o como él, podri, o como él pudo pensar. Yo estoy suponiendo esa parte. Sí, sí. Porque puede ser que, que él diga: Sí, eh, eh, ellos aquí ha, han, han invertido, han, ha, han trabajado. En caso, pero que no se ve. A eso que yo me refiero. Sí, pero hay que ver. Porque, porque ahora, si hay... El si, torito ah, también, que dé su explicación con el barrilito, que Alicia usted que es un reportaje, y también lo menciona a él, que hay muchas ayudas y muchas cosas que no tienen justificación. O sea, una ayuda para Juan de los Palotes, pero ni tiene ni cédula, ni tiene documentos, ni nada. O sea que esto es doble vía. <risa> es bueno que ahí se aproveche yeah. y que ambos, tanto el senador, esto la costa al torito como la directora del plan social, presenten con hechos y con soporte de factura y cédula a quién le ha dado su ayuda, cómo se ha dado su ayuda en ambos, en ambos puestos, tanto él como senador y ella como pero directora. Me, yo estoy de acuerdo en algo que ella dijo y que eso lo había podido resolver con una llamada o una visita. el Torito le siempre le gusta, aunque el Torito ha dicho en, en reiteradas ocasiones que a él no le cogen el teléfono. Yo no sé si ella no le coge el teléfono al torito. Habría que investigar. No, lo, lo que habría que darle seguimiento al tweet a, no, a, no, no, no. Yo, yo, a, a, ver, a ver si sigue en el, más, el enlace. Eh, en la pausa, voy a llamar al Torito para que nos explique. Vamos a ver si él está despierto o está disponible. Ahora, disponible, coge, pues, ¿eh? despierto, ¿verdad? O sea, si tarde, si nos está viendo, esto la Costa, el Torito, que en nuestro espacio se ve en Bonao. Allá está nuestro hermano Colegón y nuestro hermano, el ingeniero Sachari. eh eh, eh, que nos llame el torito y nos explique y, que, y, y qué tipo de seguimiento le va a dar y si vaya a su oficina, que yo creo que no hay que ir a la oficina, lo que ella tiene que demostrar y, y, y el torito que está embonado, comprobar, ella muestra, mira, hicimos esta ayuda y el torito ir a ver, mira, entregamos este dinero para tal ayuda, tal fundación y el torito ir a ver, mira, hicimos un operativo como, como hizo el, el ministro Chubasque, ahí está, ahí están las imágenes, tú ves. Porque dicen en el campo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho trecho.